Elevamos el cuerpo desde Pai Jui. Straight forward. Miramos directamente al frente. You right the right. Un pequeño punto en el horizonte. relajamos los ojos y atraemos traemos de regreso la visión al interior y la dirigimos al centro de la cabeza cerramos los ojos despacio Inside, uh, Observamos el interior. Siente el interior. Relax, uh, Relaja toda la cabeza. Open, uh, Abrimos el entrecejo y Jin Tang. On face. Hay una sonrisa en la cara. Siente el interior de la cabeza, relaja. El interior de la cabeza. Siente el interior del cuello. Siente el interior de los hombros y relaja. Siente el interior del pecho y relaja. Siente el interior del abdomen. Se relaja. Vacío. Siente el interior de la columna vertebral. Relaja la espalda baja. Siente el interior de la cadera y relaja la cadera. Siente el interior de las piernas y los pies. Relaja. Siente el interior del pecho. Relaja los hombros. Siente el interior de los brazos. Relaja la espalda alta, las manos cierra pues, pues, pues, el cuillín y, y, uh, el y eleva el, uh, el so, relaja todo el cuerpo well, okay. uh, in three. Siente como todo el espacio interno se abre. Okay. Okay. Okay. And, um, Trae la mente de regreso al interior. Huijin y, y, y, y, y está cerrado y hacia arriba. Siente el tantien inferior. Y, y, y. Abrimos todo el espacio interno. Trae la mente. De regreso al interior, todo el chi viene desde el universo al interior. Nosotros estamos en el chi y el chi está en nosotros. Todo se transforma en Chi. Nos integramos en el campo, en el gran campo de Chi. Y el campo de Chi se funde en el gran vacío en el chi de todo el campo se funde en el chi universal Es abundante en chi universal. Relax. Relax. Relaja profundamente. Okay. Abrimos los ojos despacio. Okay. Uh, today. Hoy. Our topic is relaxation. Nuestro tema central es la relajación. Uh, I know. I'm a uh, practitioner. <coughs> When capis, capis y messes, Cuando practicamos los métodos, we go, we relax, oh, maybe, todo el tiempo decimos relaja relax, el cuerpo, relax, relax, yeah. relaja la mente. We y siempre escuchamos esas instrucciones pero qué significa relajación qué significa relajarse cuando escuchas la in la instrucción Creo que para muchas personas no es tan fácil y debemos saber que la relajación es muy importante para la práctica. Si tú no logras relajarte bien, tu práctica no va a tener el mismo efecto. Entonces ahora vamos a hablar de relajación. Uh, fact, de hecho, el concepto es muy simple. Uh, en Chinenchikun, en el nivel 1, los ocho versos. Uh, just, uh, Just Solo un momento, vamos a cantar la canción. Uh, I Yo sugiero que cuando cantamos la canción de los ocho versos. Mm -hmm. So slow. Uh, I found many people no lo cantemos demasiado despacio. Mucha gente lo canta muy lento. Muy, muy lento. Of course. Por supuesto. Uh, most. Chibon. Moment. movements. Let's see. Cuando practicamos los movimientos. Uh, sí, si lo hacemos lento. Maybe some other thing. Chibon. Master. Es slow. No. Cuando. Es Practicamos chikunla, debemos ir despacio, pero de, pero de hecho no la tampoco song, es así con the los, song los has ocho versos. The songs, you The slow, the slow song, slow el movimiento y el movimiento, tanto el movimiento el qigun, como la, el, no la lentitud de la canción, no es el, el punto clave del chico. El chico se puede practicar también muy rápido. If you, if you si tú vas a un ritmo lento, a un estado lento, vas a estar en ese estado lento. Pero no es necesariamente... El Chinen Chikung, Chinen chikun es muy flexible. Es eh, amor y vitalidad. Después de practicar Chikung, no nos vamos a volver personas especiales, muy diferentes a, a las otras personas comunes y corrientes. No significa que seamos seres muy lejanos a los demás. Esto no es chin en tampoco el chicún tradicional es así. No nos distingue de los demás. De hecho, Chinan es es muy simple. Uh, Quizás algunas personas language our mind. So, and people understand and shigo, uh, from the tradition. Algunas personas entienden Chinan en Chi como el qigong tradicional, el Tai Chi, como la medicina tradicional China. Pero Pedro tiene Chinan Chi tiene sus propias características. Paso a paso, Talk about what is okay. uh, <coughs> to vamos hablando acerca de qué es la ciencia del en Chikung. Bien. Vamos al tema central. Verse. Note eight, verse six. Second, second, verse. Decir los ocho versos, frase a frase. Xing Song y Chong. E esa, esa, esa frase o verso responde que es Shinenshi chico. Xing Song es relajarse. Cuando escuchamos esa palabra, Relaj, relájate, relaja. Relax. It means body relax. En nuestra mente está claro, significa extends, que el cuerpo se relaja y que la mente se expande. Is, uh, Eso es un globo. Yeah, este es un estado de relajación, como lo ven. Yes, yes, sí. Este es uh, but this state Pero ese estado relajado Qigong, no es la práctica de Jinan Chicun de la relajación. This esta relajación no es, el, no es libre. ¿Qué es Shin Son y Chong? Es esto. El aire ha inflado el globo. El aire es nuestra mente. El globo es nuestro cuerpo. Cuando nos relajamos, la mente está muy clara ah, el cuerpo se relaja la mente se expande dentro de todo el cuerpo por supuesto que el cuerpo es diferente al globo que se expande en su interior nuestra piel <coughs> no nuestro scared. nuestra piel boundary. realmente no tiene límites no tiene fronteras yeah. No está absolutamente sellado outside, el interior y el exterior. Not, está, not está nutriéndose siempre y siempre This se está intercambiando con, experience experience. con el exterior. Ahora de esta manera. Creo que se puede entender qué es la relajación, la relajación no es esto. Cuando practicamos los movimientos estamos en la, en la posición, en la meditación de pie. Los brazos mantienen la postura, pero el cuerpo está relajado. También el cuerpo está relajado. Estar como el globo es dejar que los brazos caigan. No podríamos mantener la postura. Pero esa postura del globo azul no es libre. No está viva. En cambio el globo rojo sí es Xing Song y Chong. Esa postura expandida, uh, while we well, real Cuando comprendemos que es la la relajación real, ¿cómo la podemos conseguir? In Chinen Chigo, en Chinenche, Uh, in the start, with, uh, the, uh, <coughs> en el principio, con los diferentes start, métodos. Box, okay, primero, lo que hacemos es crear el campo de chi. First, Necesitamos primero que nada relajarnos completamente. This process, Ese proceso de la pra es es. The es un método. La, re, la relajación de la mente es todo un método. Uh, sometimes we call it down, relaxation. Yes. Decimos a veces que es el método so de arriba a abajo, el método lesson. de relajar todo el cuerpo. Everyone, the meeting. The meeting. ¿Y cuál es el significado? En todos los métodos de Chinen la relajación de la mente es el más -de. importante. Es el método más básico o fundamental. Es el objetivo can, uh, de la, para practicar nuestros métodos. We'll y luego... Host, uh, para llevarlos a la vida cotidiana necesitamos hacer práctica formal. Pero necesitamos conocer este método de relajación que es suficiente. Es un método en sí mismo y una práctica en sí mismo. Cuando aprendemos este método de relajación, aprendemos más. Uh, well, we mind like Cuando practicamos Our, el método de la relajación, uh, go, la, la mente, mente va a través hacia abajo, relajando el cuerpo. Nuestros ojos deben mirar hacia el frente. Cuando cerramos los ojos, no debemos llevar el globo ocular hacia abajo. Algunas personas cierran los ojos, se pero deben deben saber que el globo ocular se mantiene en el horizonte como si estuvieras mirando hacia el frente entonces cuando yo digo relajen el pecho los ojos van hacia el pecho miran hacia abajo al interior del pecho para los principiantes puede estar bien. Pero debemos que debemos reconocer que todo es un espacio muy vasto. ¿Cómo podemos hacer? Para que la mente y nuestra visión se combinen juntas y hagan la relajación desde la cabeza hasta los pies, paso a paso. Now, words, actually, Puedes usar uh, los dedos eyelids, para eyelids. tocar tus párpados. As uh, Puedes experimentarlo, sentir el interior ahora. Those. Okay. now beam chest sentimos el interior solo el interior de los ojos now back inside the half inside the the Uh, the the chest. Y ahora observamos el interior del pecho. Okay. Bien. You Entonces, like those, el globo ocular. Pueden algunas personas sentir que iban hacia el pecho, pero que ahora ya lo mantienen quieto. Y eso es importante. Cuando tú practicas, poco a poco, siente que el ojo no tiene tensión, se mantiene. Cuando la mente... Cuando nuestra mente va hacia abajo. Y podemos sentir que los ojos siempre están con la mente. Incluso nuestra cabeza también se está moviendo. Pero los ojos se mantienen relajados. La visión va con la mente. Vamos a ver la imagen. Captura a sostener la posición 9 relajes los músculos. Vamos a ver la relajación, uh, el método de relajar la small, mente. Uh, we relax our Primero, harder, relajamos la place, cabeza. Después relajamos nuestro pecho, el interior del pecho. Dejando relajado los ojos, el globo ocular. Esta relajación de los ojos va a mejorar la práctica. Now, example, chest, Cuando relajamos el pecho, por size, ejemplo, uh, our region, our region nuestra visión. Está también en el pecho. Nuestra escucha también está en el pecho. Uh, part, very, very y lo mismo nice. sucede en el abdomen, see. en las rodillas, en That's los pies. The, a... like your eyes. Your eyes. Es como si los ojos estuvieran en el pecho, como si las orejas, los oídos estuvieran en el pecho. Made, uh, Experimentenlo, se mm -hmm. lo sugiero, esto es muy interesante. Vamos ahora a experimentarlo. Cerramos los ojos. Your inside, uh, Siente el interior de la cabeza. The your inside, uh, Siente el interior de la cabeza. Escucha el interior de la cabeza. Now, your inside is a Siente el interior del pecho. La mente está en el interior del pecho. La visión y los oídos están también en el interior del pecho. Ahora observamos y escuchamos el interior del abdomen. With mind. La visión siempre se combina con la mente. La escucha siempre se combina con la mente. Okay, mind. El cuerpo se relaja y la mente se expande so, a través. Bien, abrimos los ojos. Quizás para algunos no ha sido bueno. Incluso aunque no haya podido imaginarlo, cómo muevo los ojos al centro, al interior del pecho. No hay problema. Si practicas más, poco a poco, podrás hacerlo. En, la, en el método de relajación de la mente, la escucha es muy importante. Because, uh, porque normalmente la, la mente y la visión siempre se combinan y esta es una función de nuestros ojos entonces la mente y la visión siempre se combinan y Ahora, practicando Chinen Chikung, podemos ver el estado invisible. Podemos sentir el estado vacío, más no vacío. Y esto significa que, que la escucha, que tú escuchas. No me, only yes, es capaz serious, de sentir anti, los estados de vacío, de invisibles, vacío más no vacío. So, exactly este like ese estado es exactamente el que queremos. So, if you can study how you entonces, cuando tú estás estudiando, puedes usar tu escucha al escuchar, relaja tu cuerpo. Okay. Bien. El, el método de la relajación de la mente tiene puntos claves. La mente y la visión, la escucha se combina con tu mente. La visión y la escucha puedes practicar en tu propia práctica, puedes experimentarlo cuando creamos el campo de chi. Practica el método de relajar la mente. Okay, ¿no? Bien, ahora. Maybe, somehow, necesitamos uh, algunas veces environment the environment's unity. We cannot rapis the minds and ancestors. Nos genera El ambiente, nos, nos el entorno nos genera limitaciones. No podemos encontrar un sitio así especial. Pero tenemos a veces, podemos usar un método muy rápido para relajarnos. Vamos a ver este método de relajación rápida. Es muy simple. Y muy efectivo. Inhale. Deep inhale. Oh. Then, Inspiras When profundamente, stop, y luego exhalas. Y en la exhalación relaja. Lo haces solamente tres veces y eso es suficiente. Uh, Presta atención a que los hombros no suban. Algunas personas, al inhalar, suben los hombros. Algunas personas hacen ese movimiento. Elevan los hombros al inspirar. Contraen los hombros. No deben contraerlos. Al principio, puede sentir que los bronquios están en el pecho, la respiración está en el pecho, pero después puede sentir que todo el, gru, el cuerpo se expande. Siente que el gran, la gran completud del cuerpo se expande en cada inhalación. Y todo en cada expansión el cuerpo se relaja completamente en cada exhalación. Vamos a experimentarlo. Sentados, erguidos. La columna estirada. Podemos cerrar mm -hmm. los ojos. Mm -hmm. so straight, relax, Sentados, mm -hmm. erguidos, nos relajamos. Mm -hmm. Inhalamos. Oh, oh, Exhalamos, después de un momento, completamente, y damos la información, relaja. Inhalamos, profundamente. Sostenemos. Exhalamos. Relajamos. Inhalamos. Está bien. Exhalamos. Okay. Bien. Gracias, grande Shana. Esta es la el método de The la knees. respiración. Usarlo algunas veces es muy simple y muy rápido para entrar en un estado de relajación. Uh, uh, you know, en uh, nuestra vida cotidiana la mente y el chi están en el cuerpo. We just about how to relax your body. Ahora solo hemos hablado de cómo relajar But el cuerpo. That is not only for the body. Pero no es solo para el cuerpo. También es para relajar la mente. Uh, <coughs> Cómo liberas a la mente, relajando la mente. Quiero decirte o contarte que algunas personas está en un estado relax, no relax. hiperactivo, nervioso, nunca consigue relajarse, nunca se libera. So, um, I first we Así que primero debemos la mente, la Lo que debemos hacer es traer la mente al interior y relajar todo el tiempo muchas personas están en su estado de egolátrico y todo el tiempo están en yo mismo, yo mismo, yo mismo y siempre llenos de pensamientos. Y ese estado mental limita el chi. Y también limita la actividad de la mente. La mente se vuelve rígida, no puede flexibilizarse. ¿Y cómo puedes relajar y liberar a esa mente? Necesitas practicar y mejorar ese cultivo en la vida diaria. Muchas personas piensan que practicar es practicar los movimientos y los métodos. Elevar y verter el chi, la forma cuerpo mente. Está bien, no hay problema, pero la práctica. La práctica no es solo practicar los métodos. La práctica es pero mejorar y optimizar toda la vida de forma holística. Cuando practicas los métodos. Y luego. Practicar This is mejorar, mejorar ese cultivo, ese cultivo. en Chinechikun es lo más importante de la práctica, another, ese estado interno. También la práctica es esa aplicación, por ejemplo, organizar el campo de chi es una muy buena aplicación que puede combinar el, combinar el campo de chi con toda la vida cotidiana. Strong and strong. Y entonces, de esa everyone manera, mejoras ese campo de chi, es fuerte, y luego and creas uh, el gran campo de chi, is y todos the se benefician. eso es cultivar el campo de chi. And, uh, y eso es lo que hace diferente al Chinen Chikung con uh, el Chikung yes, tradicional. En el Chikung master, tradicional está master, el gran maestro, master, el, el otro maestro, el level. pequeño maestro uh -huh. y los sirvientes, ¿no? to, como diferentes develop, niveles. Different. Es un estado, digamos, piramidal. Pero, diferentes en estados. En diferentes clases. Pero en en Chikung es uniforme. ¿Por qué está pensado de esta manera? Porque Hun -chi, ¿Qué es Hun Porque el junio en chi, el cultivo de If junio chi es igual. Chi. Cuando te movilizas, usas junio en chi. Y puedes estar yes, en ese, debes estar en ese estado de chikun. Chi. Chi el campo de chi no solo está creado por el doctor Pang o los maestros de hecho el campo de Chi se crea gracias a cada practicante y beneficia a todos y beneficia a toda la humanidad Ese es, esa es la completud, con y es una condición. Todos los métodos y aplicaciones están en ese nivel de la completud. Entonces, chen Chikung no es solo practicar pan chingwan de fa, elevar y verter el chi, es un es un método. On the no pienses que you es solo es practicar. La idea es que practiques en la unidad. No pienses yeah. que tú estás practicando it is, it is ah. elevar y ver el chi. Digo, quizás eso But no es suficiente. En tu mente, no hay un estado uh, uniforme, homogéneo, cuando haces eso. Por supuesto, las personas tienen información en su mente cuando practican chikun. Y siempre hay clases, ¿no? Siempre hay estratos, Entonces, niveles. Cuando, uh, practice, pero cuando practicas chico el que sabe y el que no sabe, puede tener grandes si diferencias. All, para no quien sabe, sabe que Hun en Chi tiene la misma característica y todo fluye. Y pues todo permite reunir más chi y mejorar todas las funciones, las funciones vitales. Si sí, tenemos este esta idea en nuestra mente, This information. This information. Podremos tener esta team. información y esa información te va a guiar a mejorar a mejorar tu If práctica. You know. no si tú sabes esta información, si conoces esta la teoría de la completud Hun Yuan y la integras en tu mente, eso va te va, va a guiar tu vida en, la, en el camino del Hun -Yuan Chi, en ese crecimiento. Entonces, cuando practicamos, practicamos los métodos, la respiración, la relajación y el cultivo, y también practicamos la teoría. ¿Cómo entendemos la teoría? También practicando. Y cuando practicamos, también integramos la teoría. Y entonces esto cambia eh, el sistema de referencia y sus funciones. Entonces hay que abrirse cuando decimos hay que practicar. Practicamos en todos esos niveles practicar, cultivarnos métodos y teoría. Bien. ¿Qué es la relajación? ¿Y cómo podemos tener? un buen estado de relajación hay dos métodos la mente el método de relajar la mente y relajar la respiración y relajar el cuerpo hay muchos métodos pero el método no es el punto clave si tú quieres obtener buenos resultados, el, el no puedes convertir en un punto clave el método. ¿Qué es? ¿Cuál es el punto clave? La práctica. Practicar, practicar y practicar. Hay muchas personas que conocen muchos métodos. Pero ¿cuál eliges? Ah, no sé cuál elegir. ¿Cuál eliges? Y entonces me pongo a pensar. ¿Cuál puedo practicar? Y sigo pensando. Y esto no es bueno. Oh, bueno, voy a pra practicar el método Junyuan. Oh, no, no, no. Mejor practico. Este no lo puedo hacer muy bien. Y entonces esta forma de pensar, pensar, pensar, no es bueno. Porque todo queda en el plano de la mente. Así la mente se ve limitada por la cantidad de métodos. Uh, why we uh, online free practice session? We just practice and chino on mandar. Of course, we teach the methods for the teachers. Porque enseñamos los métodos porque we para we los profesores es muy fácil. Podemos enseñar muchos métodos para ustedes. But this is methods. <laughs> <laughs> Pero ese pero es en la trampa de los métodos. Tú te expandirás y dispersarás mucho, muchas veces. Penchi, Wandinpa Penchi Wandinpa es, el espacio, es el método básico de Chininchi Muchas personas aprenden muchos métodos. Y los profesores les dicen, ah, oh, este método es de alto nivel. Y cuando lo aprendes, quieres ir al, al método de más nivel. Como si fuera ser más rico, ganar más dinero. Y entonces pues te encuentras con ese problema de que, que no practicas. Entonces el fundamento no ha sido muy bien, muy, muy, muy fuerte. Debe estar claro que todos los profesores. Necesitan practicar durante muchos años elevar y verter el chi. Eso es básico. Elevar y verter el chi. Es el es básico. El fundamento. Si tú tienes ese fundamento. Tú puedes entender los niveles de alto, los, los métodos de alto nivel. Como, como los principiantes pueden pasar dos o tres años practicando solamente para crear un fundamento muy potente. Y después, si ya lo tienes integrado, puedes practicar el método cuerpo-mente. Pero de hecho, será diferente. Bien. El tiempo de clase ya ha culminado. And, uh, welcome everyone. In our Les damos la bienvenida al curso, a, my practice. a las prácticas libres. Si tienen box. alguna pregunta, mm. is pueden escribirnos at, uh, Arroba. arroba fox the name? The name? arroba the después de una clase abierta about uh, how do you the surge preguntas y las so podemos responder of, uh, cómo construir el campo Uh, Platnets, yes, online. Platnets, for you. Thank you very much. Bueno, muy bien, hemos culminado. Ya. Muchas gracias, hermoso.